Hola, bienvenidos. En esta oportunidad vamos a hablar de cómo formular y completar la matriz F y la matriz F. La primera va a ser la F, evaluación de factores externos. Previamente deberemos realizar una auditoría externa y determinar cuáles son las oportunidades y las amenazas que tenemos en la industria. En un segundo paso vamos a determinar la ponderación o la importancia que tiene cada uno de estos factores para el éxito en la industria después vamos a evaluarlos y finalmente calcularemos un valor un índice que nos va a indicar el balance de la organización pero vamos a verlo en la práctica en el archivo excel bien entonces acá tenemos una matriz de evaluación de factores externos para una organización que se dedica a dar cursos online entonces vamos como decíamos a ver primero la ponderación la ponderación que nos va a decir el porcentaje de éxito que se explica según cada uno de estos factores esos porcentajes de éxito deberán sumar el 100% y luego lo vamos a evaluar en este caso tenemos 5 oportunidades y 5 amenazas por lo tanto el 10% es el promedio Si a todos les asignamos el 10% vamos a estar sumando el 100% ahora naturalmente no todos los factores tienen la misma importancia para el éxito de esta industria entonces tendremos que ir viendo cuáles son más importantes cuáles menos pero siempre fijándonos que el total sea el 100% entonces vamos a poner que en este caso esto representaría solo el 5% de la importancia, pero que esto representa el 15%, por ejemplo. Y que en la entrada de los competidores globales es una amenaza significativa, le vamos a poner el 20%. Y que las barreras para el comercio exterior solo son el 5%. Y que la recesión económica solo es el 5%. Seguimos entonces sumando el 100% hemos ponderado algunas por encima del promedio otras por debajo y otras iguales al promedio vamos a evaluar en un segundo paso la clasificación o el rendimiento de la organización en relación a cada uno de esos factores si la respuesta es superior pondremos 4 si la respuesta es mayor al promedio 3 si la respuesta es promedio 2 y finalmente si la respuesta es deficiente pondremos 1 Acá cabe aclarar que tanto oportunidades como amenazas pueden ser evaluadas del 1 al 4, indistintamente. Entonces vamos a evaluar. Estos números son a solo modo de ejemplo. Y bien, vemos entonces que multiplicado y sumado arroja un balance de 2,75. Estos resultados pueden ser de 1 a 4. En el caso este nos da 2,75. Como vemos acá, es un balance positivo. Si nosotros evaluáramos esto, por ejemplo, en 1, nos da por debajo de 2,50, que es el promedio, el balance sería negativo. Vista la matriz de evaluación de factores externos pasamos ahora a la matriz de evaluación de factores internos la estructura será la misma pero en esta oportunidad vamos a consignar fortalezas y debilidades de la auditoría interna que se ha realizado y son fortalezas y debilidades de la organización el concepto de la matriz es el mismo vamos a tener la importancia de dicho factor para el éxito en la industria y una clasificación de acuerdo a qué también se desempeña la organización Abrimos la plantilla y acá ya tenemos algunos factores registrados. Vamos a asignar una ponderación, como ya hicimos en la matriz anterior, del 10% promedio. Y después vamos a ajustar de acuerdo al grado de importancia, mayor o menor que tenga, siempre verificando que el total sea del 100%. Entonces, a algunas les tendré que subir, a otras les tenés que, tendré que bajar, preguntándome siempre qué tan importante es ese factor para la industria en la que yo me estoy desempeñando. Entonces, acá estoy considerando que para este negocio, una industria de educación a distancia, los recursos financieros limitados son menos importantes. El bajo nivel de internalización es menos importante, pero sí es muy importante que el personal docente tenga resistencias a las nuevas tecnologías. Entonces, ¿cómo trabajamos esa debilidad? Este factor es muy importante. Bien, entonces ahora vamos a evaluar. Y acá, a diferencia de la matriz F, los, las evaluaciones deben indicar 4 o 3 para las fortalezas y 2 y 1 para las debilidades. Esta es la diferencia fundamental que hay entre una matriz y la otra. Entonces, las fortalezas eran todas 3 o 4, fortaleza mayor o fortaleza menor. Y una debilidad mayor, una debilidad menor será 1 o 2. Nuevamente acá tenemos un balance. Si da por encima de 2,50 el balance es positivo. Si da por debajo el balance será negativo. Como siempre les dejamos la plantilla utilizada en el video. Tienen el link en la descripción o si no, pueden buscar en aprendizajeactivo.com.ar. Espero que el video les haya gustado. Les deseo que tengan muy buenos días.